y geometría analítica hagan y yo soy Jorge Omar Morel vamos a ver ahora una clase de aplicación de cambio de base vamos a ver el, el, el rudimento sí que el rudimento el rudimento es qué cosa que yo tengo un espacio vectorial tengo una base b 1 y la base canónica de ese espacio. Y un, un vector V se puede escribir sobre base canónica, sus coordenadas sobre base canónica, o se puede escribir sus coordenadas sobre base 1. ¿Sí? Entonces, en el caso de R2, por ejemplo... Yo tengo la base canónica de R2, 2 es el vector 1, 0 y I, 0, 1. Y en este caso vamos a, a la, la base B1, va a ser el vector eh, A1 y el vector A2. 2 eh, pero va a tener una peculiaridad para mi aplicación nada más, eh, para la aplicación yo voy a suponer fíjense que el sistema de coordenadas canónico es este y este sistema de coordenadas va a ser eh, un, un sistema de coordenadas exactamente igual pero rotado rotado entonces si esto es A1 y esto es A2 y vamos a suponer que también tiene si es rotado eh, podemos suponer que es E1 el que se rotó, que es este E1, que es este E1, el que se rotó y se conformó en A1, y que es este E2, el que se rotó y que se conformó en A2. Entonces, básicamente, A1 va a ser acá, coseno, si este es el ángulo tita, va a ser coseno de tita, seno de tita. Y A2 va a ser, Menos seno de tita, coseno de tita. Porque esto también es tita, ¿no? Menos seno de tita, coseno de tita. Perfecto. Con eso, puedo armar la matriz de transición de la base B1 a la base canónica. Y multiplicada por las coordenadas de este vector sobre base 1 va a ser igual a, a la matriz de coordenadas del vector sobre base canónica. Básicamente lo que estoy haciendo acá es colocando esto en bueno. manera matricial v 1. Entonces V que está acá que está acá es igual a V1 por la matriz de transición V1 por V1. ¿Sí? Que esta es la, era la ecuación fundamental. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ver cómo se... Cómo cambia la ecuación de una recta... Respecto del sistema de referencia. Porque esta, esta recta supongamos que es Y igual a 2X más 5. Entonces esto es 5 acá, y acá es menos 2,5, ¿no? O menos 5 medio en X, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es escribir... Vamos a escribir la ecuación de esta recta en particular... Respecto del nuevo sistema de referencia que está solamente rotado respecto del anterior. Yo les voy a mostrar acá, a ver si sale. Ahí está la representación ¿sí? de y es igual a 2x más 5. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1 menos 2 menos 2,5. ¿Está? Entonces. La matriz B1, la matriz de transición de la base 1 a la canónica, va a ser, como habíamos visto antes, como habíamos visto antes, coseno de tita, seno de tita. Entonces vamos a hacer coseno de tita, seno de tita. Y este... Va a ser menos seno de tita, coseno de tita. ¿Sí? Y eh, las coordenadas del punto respecto del sistema eh, rotado sería x1, y1. Y las coordenadas del punto respecto del sistema... Original, sin rotar, va a ser x, y. En definitiva, no se, no se olviden de que esto es un cambio de base, en donde si yo tengo acá un punto v, esto es x, y esto es y, es este x y este y, respecto de base canónica, y... Para el sistema rotado, este va a ser X respecto al sistema 1 y este va a ser Y respecto al sistema 1, que son, que son estos dos, X1 y Y1. Para el sistema original, la recta tenía la ecuación Y es igual a 2 x más cinco era una cosa así.